Germán Muñoz va a ser el encargado en esta oportunidad de contarnos. Germán, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Naomi? Buen día, Carlos, buen día, ¿cómo andan ustedes? Bienvenido, bien, bien, acá estamos, después de los carnavales, un poco así como, sí. como sacudidos <risa> y esperando, lógicamente, poder lograr lo que siempre queremos, que es tener la posibilidad de llegar al auto usado, al cero kilómetro, pero el tema es comenzar. Sí, sí, totalmente. Comenzar, para comenzar me parece que es necesario tener una propuesta que sea seria, segura y este, transparente, ¿no? Es lo que nosotros ofrecemos a través de la compra de tu usado o cero kilómetro, como decía Naomi hace un instante. Puede ser en cualquiera de los dos casos el auto que vos quieras. Puede ser cualquier marca, cualquier modelo, tanto en cero como en usados. ¿Se pueden adelantar modelos? Sí, se pueden adelantar modelos sí. entregando el usado, por supuesto, Tenés muchas opciones, pero principalmente lo que ofrecemos, como decía, es la seguridad. La seguridad de es que puedas elegir una forma de pago, chicos, que sea mensual, que sea fija y que sea en pesos y que sea la cuota que vos puedas pagar. Entonces, elegís la cuota, elegís el vehículo y elegís cuándo retirarlo también. Uh -huh, tal cual, eso está bueno, es decir, bueno, cuando lo retiro, también de acuerdo a lo que yo ya voy pagando, ¿no? Poder acordar el tiempo. Sí, tal cual, tal cual lo puedes planificar, como decimos siempre, recordá que acá no tenés eh, sorteos, no tenés licitaciones, no tenés que estar eh, molestando con garantes, o, o, tenga, o que tengas que tener un recibo de sueldo de tanto para arriba. No, no, no, no, solamente con el DNI te lo vas a llevar y podés planificar. Estamos en febrero, decís, mira, yo necesitaría el auto para mitad de año, para julio, para agosto, bueno planificarlo, Como decías, lo importante es empezar y de qué manera empezás con una cuota que la puedas elegir. Que digas, a ver, yo puedo pagar esta cuota, no puedo más, hasta acá me estiro y espero que no se me vaya más. No es necesario que esperes nada. Te aseguramos que la cuota va a ser fija y en pesos. Bien, eso está bueno porque es la gran duda de la gente ¿no? dice che, bueno, pero eh, ¿va a ser fija si yo lo, lo, lo coordino con vos en peso? Sí, va a ser fija, lo dice Germán. Ante, antes de continuar, Germán, por favor, ya pasarnos el número. Por supuesto, chicos El número 3813-024-158 sí. es el número de Finan donde vas a poder comunicarte por WhatsApp, mensaje de texto, llamada perdida, 3813 024 24 ocho Ahí puedes sacarte cualquier tipo de consulta Igual yo le voy a sacar un par de dudas Que seguramente la gente que está escuchando Debe decir, pero me recibirán el modelo de auto ah, Pero cambio. tengo un plan que estuve pagando ¿Qué hacemos? Bueno, primero comunícate ese número Y luego obviamente vamos a resolverte cualquier tipo de consulta Bien, eso está bueno, don Germán Esto es decir, bueno, estuve pagando un plan Se me cayó pero ¿Y ahora qué hago con ese plan que estuve pagando? ¿Ustedes me lo, me lo reciben? Sí, la verdad que es un tema que eh, cada vez eh, es más frecuente, llegan muchísimos casos donde el cliente estuvo pagando, eh, hay dos casos, el cliente estuvo pagando, no pudo retirar y quedó con muchas cuotas pagadas, sí. eh, se puede hacer algo si sí, cada caso es particular, por supuesto se puede hacer, se puede buscar una solución a todas esas cuotas que pagaste. Eh, el segundo caso es cuando el cliente ya pagó, ya retiró y le quedan cuotas, pero no lo puede seguir pagando, lo tiene el auto de la puerta de la casa. ¿Por qué? Porque bueno, subieron las cuotas También podemos darle una solución Por eso es importantísimo que se saquen cualquier tipo de duda Por otro lado, tenemos gente que tiene la posibilidad de tener, ¿no? La suerte de tener un auto Y como decía Naomi, para poder adelantar de modelo por ahí Le vendría bien un llave por llave, ¿no? Entregar el auto que tenés, avanzar de modelo uno más nuevo O te vas a un cero kilómetro en el caso que puedas también se puede, de qué modelo recibimos no te preocupes tanto por el modelo de tu auto sino por las condiciones, por el estado en cual se encuentra por si tiene los papeles, eso es más importante entonces también puedes hacer la consulta para saber si recibimos tu usado, al igual que la moto si tenés una moto 125 cilindradas en adelante ya la puedes entregar en fin, es un grado por grado de bárbaro dos ruedas por cuatro y lo haces en el momento, en un segundo Bien, esto de, de no quedarse sin el auto, como le pasó a Martín, para vender el auto, ya directamente ustedes, eh, ya hacemos todo, antes de entregar el auto ya me llevo el otro, así que bueno, para, eh, para que no te quedes a pie. Exactamente, sí, sí. Es tal cual, tal cual Carlos, es así vos de hecho es tan, es tan como lo digo, literal, en cambio es tan increíble que vemos que el cliente llega en su auto, claro. se baja, pasa por nuestra oficina, deja lo que es la llave, el título, deja la tarjeta verde, deja todo, y el otro auto que va a llevar, que, le, que obviamente le entrega finanzas, tiene todos sus papeles, tiene claro. todo, o sea que es fantástico el cambio. Qué bueno la verdad lo que estamos... importante ahí está, ahí sí, está esa qué es lo importante lo importante es que está esta información sí. después uno va reuniendo qué documentación uno piensa bueno qué, qué me falta tengo esto por ahí tengo el usado sí. puedo darlo en parte de pago no me quedo a pata bueno ya esa parte está resuelta qué pasa con las cuotas qué pasa con el papelerío claro la transferencia la transferencia la transferencia claro Exactamente, son consultas que por ahí decís, pero pero es muy muy ya, es como medio problemático el tema, no, no nos encargamos de todo, de todo absolutamente de todo, cliente en fin, lo único que tiene que hacer chico es elegir el auto, elegir cuánto puede pagar, armamos su presupuesto si le gusta, se hace todo por contrato, donde te aseguras la cuota fija, te aseguras el momento en que vas a retirar tu vehículo y te quedas totalmente limp eh, tranquilo ¿no? Uh -huh. esperando la entrega Simplemente, si es un llave por llave, traes tu unidad, te llevas otra más nueva, ya te esperamos con todos los papeles. Y si es tu primer auto, como muchas personas nos, nos han elegido, la verdad es que nos encanta que nos elijan para hacer eh, para comprar su primer auto, solo con DNI. No hace falta el recibo de sueldo, no hace falta que tengas que ir a hacer, firmar un, un papel de un 08, un formulario, por ejemplo. No, no, no es necesario, lo vamos a hacer todos nosotros. Así que te invitamos a que te comuniques poder sacarte todas las dudas y en el caso que se pueda bienvenido sea te vamos a estar entregando el auto que necesites en tiempo y forma el número chicos lo repito tres, tres ocho uno tres cero veinticuatro uno cinco ocho va de vuelta tres ocho uno tres cero veinticuatro uno cinco ocho tenemos tres direcciones tres oficinas acá en Tucumán una está en Concepción, en calle Juan Gorena 1241, tenemos otra en calle Las Eras 143, y también en calle Catamarca al 50, digamos que es la casa central de Finance en Tucumán, donde vas a poder encontrar todas las sucursales desde las 9 de la mañana en adelante de corrido hasta las 8 de la noche para que puedas sacarte cualquier tipo de duda. Tenemos los autos ahí, puedes llegar, puedes probar, puedes verlo y obviamente hacer la consulta que más este, tenga esa duda que decís lo podré sacar o no, sacarte la duda. Para antes de que te vayas, eh, Germán, eh, la duda que el otro día me consultaba un, un conocido era, che, pero ¿mi sueldo alcanzará para poder sacar un auto? Porque me parece que no me va a dar el número, por ahí me rebotan. Bueno, yo le explicaba que no era necesario, pero es difícil que la gente a veces me sí. crea, ¿no, Germán? Sí, sí. Sí, sí, sí, es tal cual. Eh, bueno, de hecho tenemos distintos tipos de clientes que sean que, que a ver, eh, que se desempeñen distintos tipos de trabajos, ¿no? Y eh, hay autos, chicos, hay autos para todos los bolsillos, para todos los sueldos, eh, se puede pagar hay forma de pago, hay financiación, eh, hay de todo. La verdad que eh, sí, sí se puede. Yo creo que el, el que piensa que no puede es porque esa duda se la tiene que sacar Bien. de hecho para poder darle una ayuda a los clientes este día miércoles, jueves y viernes chicos le adelanto algo que es, era una sorpresa para la gente que vaya a la oficina pero se la voy a tirar acá vamos tenemos vamos. tenemos un bono, un descuento para el auto que elijas, apenas ingresas apenas por ese primer piezo en finas te esperamos con 100 mil pesos de descuento Apa. apenas arrancas tenés 100 mil pesos de descuento en el auto que vos quieras para poder llevártelo a casa. O sea, Aprovechando porque es miércoles, jueves y viernes, quedó la promo de carnaval extendida hasta el viernes, así que está genial, porque te vas a llevar, te juro, 100 mil pesos apenas ingresas a la empresa. Qué bueno, qué bueno, porque la verdad, hoy eh, significa muchos descuentos, significa poder eh, acceder a papeleríos, sea, hacer un montón de trámites y que, usted, que ya me siento cubierto. Sí, sí, sí, por supuesto, ahí tenés todo cubierto y más. Uh -huh. Muy bien, entonces Germán, te agradecemos. Como en cada oportunidad que tenemos hay la chance de hablar, que nos haga llegar esta información. Sí. Y hoy, ¿se va algún auto? Sí, sí, tenemos entregas programadas para hoy, para mañana y para el sábado en calle Catamarca del 50. Todas las entregas van a ser a las once y media, que puedas llegarse, si que esté cerquita invitados. Once y media en calle Catamarca al 50, la primera entrega de la semana. Qué bueno. Germán, te mandamos un abrazo grande para vos, para todo el equipo de Finance Group. Como siempre, clarísimo. ¿eh? Te mandamos un abrazo. Igualmente, chicos, que tengan una excelente semana y un muy buen programa. Un saludo grande.